El anuncio fue hecho por el gobernador de la provincia de Duarte, Juan antiguo Javier, quien ofreció los detalles de lo que será el inicio en los trabajos para la instalación del servicio de energía eléctrica 24 horas a diferentes sectores y municipios que conforman la provincia. Bueno, primero nosotros nos sentimos jubilosos por la, por la noticia de que ya la provincia de Duarte va a tener... Eh,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 expresó que este proyecto se enmarca dentro de las obras y gestiones para beneficio de la ciudadanía. Eh, ayer precisamente eh, estuvo, eh, nos reunimos aquí con incumbentes con y los contratistas que van a, a trabajar en el tema y precisamente el martes de, de la semana que viene a las 10 de la mañana